Y ya está, ya te digo, me da miedo no. yo lo veo. Sí, será sí, tan malo como en la serie, sí, le damos la bienvenida al señor Ramiro. Beso, no. ¡Bienvenido, Ramiro! Aplausos para ustedes. ¿Cómo estamos, Ramiro? Buenas tardes. Bien, casi que no la logramos, ¿no? Un, un poco difícil esta entrevista. Qué, qué vergüenza con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llevábamos mucho tiempo tratando de lograrlo, pero se volvió imposible por, por tanto trajín, tanto trabajo. Pero bueno, lo logramos, aquí estamos. Qué bueno, estás con mucho trabajo, porque estás también ahora participando de un éxito, te diría, internacional, en todos los países que está, lidera como Masterchef. Le va, va súper bien. La verdad es que yo siempre tengo... Tengo algo que hacer, algo, sí, sí, sí. Si no tengo algo que hacer, lo invento. Claro. Entonces, entonces estoy completamente copado. Pero, pero bueno, abrimos el campo y mira aquí estamos, por Qué fortuna. Buen. Espectacular. Y nosotros estamos felices de, de tenerte, pero decíamos, ay Dios mío, serás tan malo como en la serie, porque sos el más malo de todos los malos que he visto, eh. No, es un personaje muy bien elaborado, que hace que sea lo suficientemente creíble y malo como para que la gente entienda no solamente lo que ven, sino lo que no se ve de los personajes. Usualmente cuando uno elabora un personaje, la gente ve eh, cosas muy obvias. El personaje de café está elaborado para que se vea lo que no se puede ver. Lo, todas esas emociones, los cambios de ritmo, eh, un trabajo con la voz, eh, una elaboración metódica paso a paso para que el personaje tenga muchísimos cambios y vaya, vaya saltando de escena en escena hasta tener un desarrollo mucho más lógico que, que lo que usualmente ve uno en, la, en las series, uh -huh. en la televisión, ¿cierto? es es un personaje muy bien elaborado. La verdad es que me tomé mi tiempo para hacerlo. Ravero, cuando uno arma un personaje, siempre se va nutriendo, va copiando. En este caso, vos decías, con mucho tiempo de, de antelación, estudioso. Y copia de, de alguno. ¿Le llamaste a algún pariente malo de verdad y le dijiste tengo que armar un personaje muy malo o a alguien o no? Para que no, te algún nunca. tip. No, no, no trabajo así. Eh, no, no me gusta trabajar con referencias. Ajá. Eh, casi siempre pienso que el malo soy yo, que el asesino soy yo, el bueno soy yo, el amante soy yo, el, el enamorado soy yo, el que pierde la cabeza por amor soy yo. No, no necesito la referencia de otra persona porque, porque estaría eh, dedicándome a otra cosa, hacer una copia, hacer, hacer un, una elaboración a partir de... Eh, eso, eso tiene un nombre, ¿cierto? A imitar. Tabii. Claro, uh -huh. Soy malísimo imitando soy muy malo imitando pero soy muy buen observador yo creo que realmente mi fortaleza es que cuando yo empiezo a elaborar un personaje trabajo mucho con la observación cómo vive <risa> el mundo cómo vive el mundo en, en mi exterior uh -huh. y a partir de ahí viene una cantidad de situaciones de capas eh, viene toda una... Elaboración de la parte psicológica de lo que trae el libreto, porque yo no me estoy inventando nada, esto, uh -huh. esto no me lo inventé yo. Ramiro, eh, ¿cómo fue el paso, digo, de ser ese personaje malo de Carlos Mario a Master, Chief, Master Chief Celebrity, perdón, que es tu, tu verdadero voz, digo, que, que pasás a ser una persona mucho más cercana quizás a la audiencia? ¿Cómo lo sentiste con, con tu audiencia? Bien, la gente le tiene mucho miedo a, a llegar a Masterchef eh, porque, claro, se ven ahí mismo en la cocina, es el trajín, son los compañeros, uno no sabe cómo va a responder. Usualmente uno tiene la tendencia a hablar ligero y hablar de más de los compañeros o hablar en, en voz eh, pequeña cuando hay una cantidad de micrófonos claro. muy grandes que, que visualizan inmediatamente y te dicen... Ey, pilas con lo que dices claro. Tienes que tener muchísimo cuidado ¿Y vos cómo te pero llevabas yo... con la cocina de antemano? ¿Eras bueno cocinando? A mí me iba bien no, me, no me, me va muchísimo mejor después de Masterchef claro. pero, pero me va muy bien cocinando Digamos que, pues, que soy un hombre que ha vivido mucho tiempo solo Entonces tengo, tengo la oportunidad de cocinar bastante Y he vivido en, en otros lugares del mundo Entonces me permite también como conocer otras culturas eh, pero eh, yo, la gente le tiene miedo a mostrar en Masterchef lo, lo, lo que es y al contrario lo bueno es que uno pueda mostrar lo que es eh, es como un miedo al a, a ridículo claro, o claro. un miedo al ego o, o a lo que uno quiere que la gente piense y, que, y es que no que, se refugia que... detrás de un personaje si no estás mostrando tu todo, digamos. Ahora, ¿con qué se levanta más, Ramiro? ¿Con la actuación o con un buen plato de comida? ¿Con es, qué seducís? Esta, estamos hablando de plan levante. Plan levante, es, una, claro, de, alguien que te gusta. Una cita, no una primera tenemos, cita. Eh, la comida, definitivamente, siempre <risas> ab, abrirá mejor el apetito de, de en todo sentido claro. ¿Con, con qué plato uno afrodisíaco con qué plato uno seduce yo creo que con una buena preparación cual cual fue cualquiera que sea esta lo importante es que sea rica porque porque imagínate uno preparar una buena una, una mala pasta mm. Porque preparas un, un mal maridaje y por mal, la preparación ahí se va para la mierda. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, cuando, cuando, yo creo que cuando tú tienes buena sazón, eh, no importa lo que apliques, terminas comiendo empanada y va muy bien. Te haces un jugo de mandarín y va perfecto. Totalmente. Eso y un buen vino. Acompañé un buen vino. Claro, ese, ese es importante, un buen vino, pero la pasta creo que es una compañía que, que, que no falla, eh, una buena preparación de mariscos tampoco falla, Qué rico. es inevitable, y, y bueno, el emplatado que también es fundamental. Ah, sí, es verdad, es claro, verdad que claro. a veces uno que no es profesional no le da tanta atención, no le presta tanta atención a esa parte pero es como todo, es la presentación, viste, final, sí. tal cual Usa muchos términos de Masterchef, claro. está bien coacheado el tema del emplatar claro. y toda la cuestión, la misa en place <risa> <risa> Bueno, uno se va empapando claro. día a día uno va aprendiendo, pero, qué sé yo, hay tantas cosas eh, cuando terminas diciendo fritura profunda y de un momento a otro terminas hablando de carabelización o terminas a, a hablando de a, a, a leche vaporizada, qué sé yo. <risa> claro. Una, uno, uno termina cambiando la manera de cortar la, las verduras, de, de, de cortar la, las carnes. Tendremos que... ¿Qué va primero? Empieza uno a preguntarse. ¿Qué va primero? Si pongo esto, vas a ver a algo. Pero claro. si, si pongo esto antes o después, vas a ver distinto totalmente totalmente es, es un secreto ahí que tienen los los que saben en definitiva los que nos gusta comer simplemente vamos a disfrutar claro, eh, ramiro me gustaría meterme un poco más en tu en tu carrera y preguntarte a qué edad empezaste y cuál fue el papel que consideras que marcó eh, tu carrera como un antes y un después en el que bueno finalmente te hiciste popularmente conocido yo tengo varios eventos varios eventos de reinvención con personajes uh -huh. Lo primero que yo hice, yo, yo, yo, yo soy baterista y gracias a la batería como músico llegué a una película muy importante a nivel, no solo latinoamericano, sino eh, a nivel global. Una película, pues, creo que fue la primera película que tuvo Colombia, en los premios Canes en, en el festival, en, en selección oficial. Eh, son 12, 12 películas y de las 12 películas, Rodrigo de la no Futuro estuvo como parte importante en la, en, la, en la selección oficial del festival. Ahí fue, fue un, un episodio que marcó mi vida, porque pues estamos hablando de, de ese Oscar y Canes. No, claro. hay, no hay más, son otros festivales. Eh, yo era un adolescente. Y más adelante eh, tuve la oportunidad de hacer un, un personaje en el año 91 que, que cambió la manera de ver televisión en Colombia. El personaje la historia muy simple. Un, dos niños, tres niños. Uno nace en cuna pobre, cuna media y cuna de, de ricos. Uh -huh. Y los tres tienen el mismo nombre. Se llaman Victorino. Uh -huh. eh, eh, una especie de enigma, secuencia alrededor del nombre porque hay un, un mago, que, un, un mentalista que dice, el día que Victorino se encuentre con Victorino y Victorino y otro Victorino más ese día morirás, morirán entonces se arma toda una, una, una película impresionante alrededor de esto la película tenía era una serie que, que duraba más o menos 20, 20 capítulos uh -huh. y se emitía los domingos y el, ese domingo se paralizaba Colombia se paralizaba, a los niños les prohibían verlo, a los adolescentes les prohibían verlo era, era contestatario porque claro, se hablaba de la realidad de Colombia con todos estos hechos violentos y en una época en donde reinaba la mafia y reinaba el sicariato el personaje mío hace un sicario, pero yo así, al igual que hago con Carlos Mario eh, le doy la vuelta por completo y hago un personaje entrañable, amoroso que no era malo, porque sí, no era malo, no era un, un, un chico que era ah, le voy a meter un tiro a alguien y, y, y ya, no, el, el, el tipo era malo porque tenía una, una situación de vulnerabilidad desde muy joven en la familia en la que creció y en la pobreza en la que creció. Entonces, ese personaje se volvió, ustedes no se imaginan, no se imaginan lo que fue ese personaje. Yo creo que es el, el personaje, que, de todos los personajes, el que más éxito ha tenido. O sea, les estoy hablando que yo no podía salir a la calle. Claro, ¿no? No. claro. Y además también pienso con la plataforma de Netflix que te ven en todas partes del mundo, digamos, ya salís de, de tu país para que te conozcan por todos lados. Me, me encuentro muchísimamente, hace poco en, en, en Estados Unidos estaba yo en Miami y un día entera con, con, con hijos, eh, eh, todos, se, se, no sé, la verdad, pues yo, yo estuve como muy cauto, pero hasta ya llegaron a la mesa, eh, eran españoles, eh, se habían visto café, estaban emocionadísimos, lo, lo, lo, los chicos temblaban. Oh, eh, fue un momento muy bonito y me encuentro gente de República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Brasil, eh, España. En España es un éxito. Y en Estados Unidos, en inmigración, cuando yo voy entrando... Eh, de lo, los agentes de inmigración tomado, querían tomar la, la, la, la, selfie la selfie también ¿Y te gusta esa fama? ¿Cómo te llevas? Sobre todo en Colombia, digo, donde eh, ha sido un boom y, y ha explotado tanto eh, digo, Al principio me imagino muy lindo, pero después eh, tanta exposición o, o tanta foto eh, ¿Cansa un poco? ¿Lo has eh, aprendido a llevar? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas con eso? Me encanta, me encanta, a mí definitivamente me encanta el amor de la gente Me, me parece maravilloso que uno pueda representar un momento de alegría para alguien. Se, se, es muy difícil porque se toma uno mucho tiempo, ¿no? Uno realmente está... Es la única manera de donarle ese amor, a, a, de retribuirle el amor a las personas y estás donando tiempo, porque cada selfie toma entre uno y tres minutos mientras encuentran el botón, mientras sí, vuelven claro. el... a <risa> intentar... Se ponen nerviosos, se le apaga el teléfono. ¡Sale movida! ¡Una más, por favor! <risa> le acaba la batería, van y buscan el preste el, el, el teléfono, y bueno, unas mil situaciones con todo esto, y uno esperando sí, con la sonrisa y, y esperando a ver si llega el otro teléfono, y pasa mucho tiempo, no puede tardarse eh, si bien a una oleada fanaticada, estamos hablando que, que, que llegan 15 personas, y entre 15 personas pasa media hora en el aeropuerto, uno tomándose la foto claro. entonces eh, cinco horas yo, antes yo, He aprendido a llevarlo con calma, he aprendido a decir, bueno, gracias a todas estas personas, yo estoy donde estoy, valoran mi trabajo, son felices viéndolo, pues calma y que no me deje el avión. Qué bueno, qué bueno que no pierdas la, la humildad y reconozcas que justamente esa popularidad son los mismos que después te están viendo la foto. Eso es, habla muy bien de vos. Pero te voy a decir algo. Nosotros acá en Para Todo no perdemos la oportunidad. Es más, cuando vemos la oportunidad, sí, hacia vamos. allá vamos. Sí, Así es que vamos. estamos entrenando un poco nuestro lado actoral, esperando que nos vea, no sé, algún productor. Alguien. alguien <risa> tal vez de allá mismo, de, de Colombia. Y teniéndote a vos acá presente, no podemos no hacer un curso acelerado, de malo de telenovela wow. Ay, ah, es mi sueño sí, digo, sí, Ser sí. la mala de una telenovela sí, Así es que vamos a jugar un rato Si te parece bien, si me decís que no okay. Me arruinas la nota no, Por favor, decinos que sí <risa> Tanto esperábamos ¿no? Vamos, el señor actor Ramiro Meneses Tiene que decir a cámara Con su tono más malo de todos wow. Ya no queda mermelada de maracuyá Vamos a tener que ir por el de fresa. <risas> wow. Ya no queda mermelada de maracuyá vamos a tener que ir por el de fresa. ¡Chico, no qué miedo! No lo puedo creer como no, no generó ¿sí ese no? clima. Pareciera que es un código que tiene que matar a alguien sí, de fresa, sí, viste. Sí, sí, sí. No, el miedo que me dio. Te juro que me hice pis. Increíble. No, no, no, no. Dios mío. Ay, pero este curso me gusta. Me late gusta. fuerte el es corazón. Malo de pota. A ver, ¿cómo sigue? Bueno, esta escena no tiene voz hablada, sino que se escucha el pensamiento del personaje en escena. Oh. Te pedimos unos tips para poner cara mientras se escucha lo que pensamos en off. O sea, cada uno tiene que decir un pensamiento y vos vas a poner la cara de ese pensamiento, ¿te parece? Ok. Arranco yo. A ver. Tengo que volver a casa... ...y limpiar y lavar toda la ropa que saqué del guardarropas. Y tengo que ir al supermercado porque me quedé sin mermelada y sin pan y sin gaseosa. Y mientras tanto necesito ir al baño porque hace rato que no vamos a un corte. Y a la vez... ¿Recibir esa llamada del ascenso que estaba esperando? ¿Eh? ¿Cuántos pensamientos Ay, hace? ¡No! <risa> ¡Eres increíble lo que hace con la cara este hombre! ¡Es un genio! Te digo, soy multitasking. En realidad ¿La? mi cerebro no para de pensar todas esas cosas de ¿La? verdad. ¿Ustedes me dan una, una pausita, por favor? Una pausa. Sí, sí. A ver, ¿Sí? El... sí. ¿Eh? Ok. A ver... ¿Qué pasó? Sí, y no, demasiado... Sí, que era era un juego un poco... Me parece era que era fue raro. muy largo tu pensamiento. Era muy raro, me, es que se me, pero me es que pasa. pero estuviste ocho años con tu pensamiento. No, pero es que orden, me es pasa, justo, yo te juro, que no, no, no, no, que bien. de verdad. Mientras estaba haciendo toda la nota, dije: Tengo que ir a hacer todas esas pues cosas. un poco de catarsis? conmigo? Me él. gustaría mucho la para, música y para. se marchó. No, para para ¿Y la música? Para ¿verdad? mí, fue buscar algo, fue para buscar para, era largo. Mí, sí. para mí, para Trae vestuario. Para mí, va a buscar algo de vestuario para y hacer sí, al Era largo, era largo el pensamiento y la parte del baño del final fue como. Sí. que, sí, que fue para. Para. Chicos, ustedes, que... ¿a ustedes les dio mucho miedo lo, lo de no. la mermelada? Porque ah, ¿El polvo? o la cara? A ver, probemos no, nosotros, Hacemos un. Zoom, eh, yo te hago el pensamiento dale, La línea de pensamiento Claro, bueno, por lo de la misma, de lo de mermelada Sí, no, dale, yo te hago algo pues. A ver, fíjate ¿Será que se habrá ido el actor? Me desubiqué un poco con lo del baño Pero es que yo, No, no, yo estoy viendo y todavía no vuelve ¿Habrá sido Un Facundo Arana más en mi vida? Sí, no, ah, bueno, sí, bueno A ver, ahora A ver, ahora Madeo, vos hasta que venga ¿Vos me... ¿Cómo? ¿En un momento hiciste algo para que una nota que debo hacer dos meses se haga? No, no, ¡No! Chicos, no. ya vuelve Dijo no, un minuto no. Aparte del pichi, me parece Yo no hice nada Le habrán ido a tocar el timbre del censo Capaz que le el del censo Hace mucho una vamos a una pausa <risa> <risa> A ver, Amadeo, ¿cómo debo A ver... Pensé, Pensé bolsa, que te bolsa, vamos a hacer algo ¡Ay, volvió! Ah, ¡Ay, ¡Ay, Ramiro! Dios mío, Ramiro casi me da algo ah, ¿Qué pasó? ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tenía que, tenía que ir a, a, a resolver algo Pero ya estoy listo para esto ah, ah, ¡Ay, nos imaginamos, Ramiro. pero cualquiera Pensaba que te habías sentido Que mal. te habíamos espantado Vamos con la siguiente pregunta Ya pues, no sé ¿qué? si seguir con la siguiente pregunta ¿Yo estoy... Ay, Dios mío ¿Qué A ver... Tiempo en el aire ya. Nuestro invitado tendrá que nombrar cinco locaciones típicas para el malo de una serie. Por ejemplo... Y por ejemplo, a ver... Vos, tiramos... Una, una oficina. Fabrica, una fábrica abandonada. Sí. Si sí, viste que siempre hay un malo que tiene un escritorio. Sí. Una locación. Una bodega. Ah. ah en Mendoza hay muchísimas. Un río. Ah. ah oh, oh, oh, para que no queden un río. Carrilera de tren. Ajá. Es así. Eh... Otra... ¿Un hospital? Un, ¿Un hospital puede ser? ¿Un hospital? ¿Un hospital? Así como muy abandonado ah. Una playa Y un hotel alojamiento Bus es mucho ah, Busquemos una romántica también A ver O... Ah, puede ser un, un motel ¡Claro! Ah. Y acá? sí, un motel. motel. Acá motel. le decimos eh, albergue transitorio, sí. ¿no? Sí, sí. Hotelo. Hotelo. Oh. Telo. Ese es un buen sitio. ¿no? Wow. Y sí, porque todos los malos también, ¿ah? ¿eh? Y además dice, es un buen sitio, lo dice sexy. Y sí, muy él bueno. es él tiene todo bueno. vos, vos sos sexy, sos, o es como claro. tu personaje así. o ¿Te consideras un tipo sexy? Pues sexy un symbol. sexy Se lo dice. Yo sí, yo soy. ¡Ah! ah oh. sí, ¡Sabes cómo se dice acá, Ramiro! Decido. ¡Beboteo! <risa> ¿Cómo? Y se nos fue por segundo. ¡Beboteo! ¡Beboteo! ¿Beboteo? No, no, no conocía esa palabra. Ah, sí, mirá, así va más plano ustedes. cerca, más cerca al plano, me pongo nervioso. Porque después me... lo haga Ramiro. Pará, me siento Karina Gilineccio. <risa> El Bebotero Miremos cuando se va de vuelta, eh. Hay que seducir a eh, cámara. Se no va, procede a irse el invitado. Bebotero. Wow. Mira. Ah. Nosotros, eh, yo vengo de una región en Colombia que es muy argentina. Ah, ¿cuál? Martín, donde murió Gardel, de hecho. Ah. Sí. Se vive el tango. Todo, todo, todo el tiempo el tango, se habla de voz. Eh, se sabe mucho de tango, de historia del tango, eh, se idealiza el tango, la gente sabe, me atrevería a decirle que a la par que los argentinos se, se hablan palabras muy, muy de ustedes. Pero el, pero el beboteo eh, no la tenías, ¿o sí? Beboteo no la tengo. la, la, la, la... <risas> la es que es muy de acá, es claro, muy de acá. Claro. Y es muy de ahora, muy de ahora que los pibes lo utilizan. Claro, modimos muy de acá. Eh, ¿Cómo nos convence Ramiro a cámara que en realidad él no es malo, sino que es un gran actor que sabe hacer de malo? Eso no necesita hacer, si ustedes ya se dieron cuenta. Claro, sí, es verdad, y verdad, sí, verdad, sí, nos verdad, vimos cuenta. ¡Sos un genio, Ramiro! Ramiro, te queremos agradecer por la buena onda. Eh, sabemos que sos pero grosso, absoluto, y que nos hayas dado un tiempito. No importa el tiempo que te tuvimos que esperar, te esperaríamos mucho tiempo más. ¡Muchísimo! Porque sos lo más. Gracias. Y yo volvería muchas veces más. No, ¡Ay, que, no, que nos venga no, a visitar acá! ¿Cuándo, ¿cuándo viene? cuándo viene? ¿Cuándo te venís por Mendoza? A la Argentina. Argentina. Quiero, quiero ir eh, a, o a final o a comienzo del año. Tengo programado viaje a, a Buenos Aires primero, pero luego quiero, quiero ir a, a Mendoza, quiero ir a tomar buen vino. Bueno, sí. es el lugar eh, elegido, es el lugar indicado para tomar buenos vinos. Te esperamos por acá, Ramiro, gracias. Gracias, un Besote. abrazo a, a todos ustedes. Chau, chau, muchas gracias, chicos. muchas gracias.